We'll wow.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 Condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Estamos muy descontentos, nos plantean, con la Junta de Condominio y la Administradora por diferentes razones. Entonces, la pregunta es, Elías, ¿podemos revocarle el mandato? Sí, la respuesta es sí. Esta pregunta tiene mucha relación con, con la pregunta anterior. Eh, fíjense, en primer lugar Juancho por qué aparece eh, la denominación de anónimo, cuando vemos casos que son muy conflictivos nosotros mismos le recomendamos a la ciudadanía que no vamos a mencionar ni su nombre ni el de la comunidad para que no le traiga un problema ulterior una complicación sí. extraordinaria y eh, también los vecinos cuando nos envían los casos nos los pueden solicitar no hay ningún problema porque nosotros tenemos la constancia tenemos el correo electrónico con los datos de la persona y le mantenemos el anonimato en este caso, si hay una junta de condominio que no está cumpliendo con sus obligaciones, lo más lo primero es conversar con ellos es, es que la comunidad eh, los rodee amigablemente y les diga eh, qué cosas deberían corregirse, por qué no estamos a gusto con su gestión, si la situación es muy tensa, si esa junta de condominio insiste en actuar de manera unilateral, unívoca, sin tomar en cuenta las opiniones de la comunidad, le corresponde a la propia comunidad tomar una decisión, usted lo eligió usted lo puede revocar, y siempre cabe la posibilidad de la intervención de un tercero, de un juez de paz, de un mediador de la comunidad, de, de la figura del presidente de la asociación de vecinos, de un vocero del consejo comunal que pudiera intervenir para buscar la mejor relación la mejor convivencia posible en la comunidad, pero si usted lo eligió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 Comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.